No se pierde el interés, te lo quitan, que es diferente. El interés no se pierde, simplemente te lo matan con las malas actitudes, los pésimos hábitos, y las constantes traiciones que perdonas, sin cesar, y que por ello no obtienes más que una simple disculpa, llena de drama, lágrimas, y la promesa de que no volverá a pasar. Y qué ocurre después, pues que termina pasando, seguramente te ha pasado. Has estado tan interesada, interesado en algo que te movía mucho el corazón. Te enamoraste con locura de alguien, que despertaba en ti pasión, deseo, amor, pero su actitud se encargó de matar aquello bello que surgía dentro de ti. ¿No es cierto? Es muy probable que ahora mismo ya no tengas ganas de estar con alguien, pero la costumbre todavía te corroe O el sentimiento de saber que se trata del papá o la mamá de tus hijos, es lo que hace muy difícil tomar esta decisión de alejarte. Porque ella o él, ya no son aptos para una relación, ya te han dado evidencia, que no pueden sostener una relación contigo, y estar un día más con ellos, ya es imposible de concebir. porque te diste cuenta, que ya amor ahí para ti no hay, déjame compartir contigo una serie de consejos útiles, que después de aplicarlos, te hará sentirte mejor. Número 1. Distanciate, distanciarse de las personas que te ignoran, que no sacan tiempo ni para ti, ni para la relación o la amistad, no es egoísmo, es amor propio. Nos han enseñado en algunas ocasiones, que abandonar a alguien está mal, que deberíamos quedarnos, porque el amor es sacrificio, pero ¿qué clase de sacrificio es este de estar con alguien que actúa como si tú no existieras? Eso no es sacrificio, eso es más bien autocastigo, es un acto de desprecio, y creo, que ya no estamos para andar dejando que cualquiera nos haga de menos, cuando nosotros valemos de más. Verás, en esta vida hay gente que te quiere, pero no a su lado, quiere ser feliz, pero no contigo, que te quiere ver solo o sola, pero de vez en cuando con él o con ella. Es un amor egoísta, centrado en obtener de ti lo que necesita, y después ya satisfecha de lo que consiguió, se va y vuelve a su rutina, y poco le importa si tú estás bien, si estás a gusto con la relación, o si te pasa algo. Hay personas que dicen quererte, pero no se muestran interesadas en ti. No te preguntan cómo estuvo tu día, no te ayudan en tus labores, no te apoyan no muestran ningún interés por ti, y encima de eso se la pasan haciendo demostraciones en público de que te aman, pero en privado son más fríos como el hielo que se forma en la nevera. Sus abrazos son tan falsos, que la verdad tú ya no te fías de que sean de verdad. Si estás con alguien así, no temas irte, no hay nada de malo en marcharte, porque el amor es para disfrutar, no para estar bajo la idea de que algún día te van a amar de verdad. Y más cuando llevas años ahí, hasta has ganado más canas de las que tendrías si estuvieras soltero o soltera. Número 2. No te sientas culpable. Todos tenemos que tomar decisiones, alejarte supone un paso que debes dar. Y lo tendrás que dar sintiendo mucho en tu interior, pensando que tal vez deberías quedarte un poco más. Tu mente busca desesperada una razón para quedarse, tu corazón se aferra a una vaga idea. Pero tú más que nadie sabes que esto no va a ir para ninguna parte. Comprendes que el amor se terminó entre los dos, y lo más importante, se acabó desde esa persona hacia ti. Y solo te debes sentir culpable si estás dentro de una relación con alguien a quien ya no amas ni te ama. Es duro y muchas veces trágico. Estar así, la monotonía se apodera de la relación y parece que lo único que puede haber entre ambos es silencio. El silencio llena los espacios, esos donde no se hablan, esos donde no se tocan, esos espacios donde no se miran ni se arropan, esos espacios tan vacíos que solo el silencio puede llenar, tan lúgubres y tétricos. Qué mal sentirse así, compartiendo un espacio vacío junto con alguien que ya solo es un fantasma. Número 3. Hay que perder para poder ganar. Y aun cuando pierdas, entre comillas, la realidad es que vas ganando más experiencia, te vas haciendo más hábil para no cometer los mismos errores que te llevaron hasta este punto. Pues esto es como estar en el fondo de una piscina. El único sitio hacia donde puedes ir, es hacia arriba. Y no hay otro lugar al que puedas ir, ni donde estar que hacia arriba el aprendizaje que una relación te deja es invaluable, y que te puede ayudar a no volver a caer en los brazos de una relación indiferente, carente de tacto, cariño y atención, porque si te quedas aquí, con el tiempo te vas a volver muy desconfiado, muy desconfiada vas a ver traición, hacia donde sea que veas, tu autoestima se va a minar, y sentirás que todo esto es lo único que te toca, y que la vida no tiene nada mejor para ti, será trágico tener que lidiar con ese sentimiento de desasosiego que te dice que esto es lo único que hay, y al final la persona correcta para ti, pasará enfrente de ti, y tú por estar distraída en una relación mala, terminarás por verle irse, y ya solo arrepentirte de aquello que pudo haber sido tuyo y dejaste ir por miedo a no soltarte. No tengas miedo de soltar a una persona que te mató el interés, recuerda que este mundo está lleno de personas que quieren los frutos de un árbol que no plantó, y que quiere gozar de las bondades de una relación a la que nunca le dedicó tiempo, son de esas personas que quieren lo bueno de la vida, pero no están dispuestas a trabajar por ello, son de esas personas que le gusta lo bueno, pero no están dispuestas a poner empeño en la relación. Si estás con una persona así, créeme, serás benditamente bendecida al soltarle. Luego te darás cuenta que tienes alas y que puedes volar sin la necesidad de que nada te sostenga, solo tú misma, tú mismo. Número 4. La felicidad llega. No cuando tenemos lo que deseamos, sino cuando gozamos de aquello que ya poseemos. Muchas veces el acto de soltar, nos lleva a mucho pensar, y ese mucho pensar, es lo que nos aleja de las cosas buenas, que ya deberíamos estar disfrutando, lamentablemente. Nos distraemos con mucha facilidad, a veces las cosas no son tan simples, como soltar el amor de una persona que ya no nos quiere, o que nos usó para obtener un beneficio de nosotros. Gente así hay. Lamentablemente, este mundo no es solo de gente buena, también la hay mala, y que no ve reparos sin lastimar. Puede que esto choque con la convicción de que todo mundo es bueno, y todo mundo te quiere ver sonreír, o simplemente no crees capaz de que alguien te haga eso. Pero la verdad es que este mundo es tan diverso, y así como puede haber gente encantada de conocerte y contribuir a tu felicidad, también hay gente encantada de contribuir a tu propia penuria, dolor y angustia. Hay gente que trae consigo tanta maldad y casualmente encaja con tu baja autoestima que al final se convierte en la tormenta perfecta. Al final se suma su malicia con tu falta de amor propio que al final son ingredientes ambos para una catástrofe emocional. Lo mismo sucede a la inversa y gente con ganas de amar. Y que tú te quieres que cuando las encuentras, ambas cosas se juntan para formar un espectáculo de luces y colores tan vibrante que hace sacudir tu corazón de ilusión, esperanza y anhelo. Número 5. Siempre hay vida. Hay personas que constantemente se cuestionan si pueden ser felices, aun cuando los años han caído sobre la propia espalda. Es decir, uno ya no ve esperanza con 50, 60 años encima porque piensa que el tiempo se fue y, y dejar ahora, soltar ahora, no implica un mejor futuro. Pero te diré algo, estar solo y disfrutar de tu soledad es el mejor futuro que puedes hacer. Ya me la paso solo. Desde hace varios meses atrás decidí que no quería ninguna relación en mi vida y desde que tomé esa decisión me siento más en paz. La necesidad de meter a alguien desapareció y ahora estoy más en una posición de decir, si aparece alguien con muchísimas ganas y me demuestra que quiere algo y que lo quiere con pasión y disciplina, tal vez me decida dejar ir mi soltería, pero ahora, ahora me siento cómodo. Haciendo cosas por mí, sin necesidad de que alguien esté a mi par. Ya nadie me llega impuntual, porque no tengo que esperar a nadie, ya no tengo que estar pendiente del teléfono, de una llamada, o de un mensaje de texto. Eso último es paz mental, tan necesario en nuestros tiempos, que estarlo perdiendo en alguien que te mata la pasión, las ganas y el interés, es una pérdida de tiempo, que a su vez este mismo es vida y perder tiempo es perder vida, y no podemos estar atados a quien nos destruye con su indiferencia y falta de interés.